Proyecto para cuando ah hacer? sí nosotros estamos pensando de convertir la casa club en un boutique hotel y ellos el ayuntamiento nos han dicho que sí y queremos hacer también un hotel gastronómico al cual también nos lo van a probar pronto creo nosotros queremos empezar cuando nos dan la licencia claramente gastronomía de mediterránea o